Hola, buenas, soy Héctor del portal iPhoneDigital.es y hoy os traigo un pequeño truco para acelerar la ejecución de aplicaciones en iOS 9. Funciona en iOS 9.3 también porque lo tenemos instalado y nos ha funcionado a la perfección. Lo que vamos a hacer es, cualquier aplicación, como por ejemplo Safari, al ejecutarla, lanza una animación. Vamos a desactivar esas animaciones y todo va a ir mucho más rápido. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ajustes, general, accesibilidad y buscamos Assistive Touch, ¿vale? Activamos la opción Assistive Touch, nos aparece este widget en la pantalla, hay que dejarlo abajo a la derecha, ¿vale? Ahí. Y lo que hacemos es activar el teclado arrastrando encima de los iconos de la pantalla de inicio. Bien, veis que el, el icono este, el Assistive Touch, sube hasta arriba. Justo en el momento que llega arriba hay que dar clic para que se vuelva a bajar, ¿vale? Este proceso lo hacemos varias veces... Hasta que veamos que la animación se hace más rápida. En ese momento, habremos conseguido activar este truco. Fijaos. Va un poquito lento. Ver, un momentito. Ahora va más rápido. En este momento, me voy a ajustes. Ya desactivo las 6 Y si os fijáis, las animaciones de transición han desaparecido. Veis que rápido carga todo ahora. Le doy a Safari y es automático. Muy bien, pues espero que os guste este truco. Y podéis ver más tutoriales y otro tipo de información sobre iPhone en el portal iPhoneDigital.com Thank you.